¡Copo, copo, copo, copo, copo! ¡Qué grande, Diego! ¡Qué grande! ¡Aplauso, Diego! ¡Guía! mostralo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 Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Bueno, en esta ocasión quería mostrarle algo de bolsitos. A ver si viene el pejerrey. Acá, por ejemplo, tenemos un bolsito plano. Bolsito excelente en realidad para todo tipo de pesca. Lo bueno es que viene con base rígida. Entonces eh, no, no se percube. Se puede tirar en la tierra, en una lancha hojada o lo que fuera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 ¡En la Fiesta Nacional del Surubí! ¡Vuelve la Fiesta Nacional del Surubí! Vivamos desde ahora la experiencia Surubí 2022. Te esperamos, chamigos. de cabañas el pica palo entre ríos argentina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 Espectacular. Y si no tenemos la grande para madariaga. Para madarear cuando entre el en maturgo, ya o sea que, que afecte un poco más el frío. La dirían XXL. XXL. Muy bien. Bueno, espectacular. Juan, pues escúchame. Si no quiero pescar pejerrey, ¿qué tenemos? Para el salado, hay lombrín, sí. pasta, hay lombriz, masa para carpa, bueno, marinado. Hay. este.. Sí, todo. La gran variedad de carpa. filete de carpa, filete de sábalo. Para el que se olvida la línea de la casa y tiene que comprar. También algo, hay un también un rin, sí, caña, un rin en la caña, nada. Algo, bueno, nada, no, bueno. Especial para sacar, pero o sea, algo hay. O sea, es un shopping, no es una casa de venta de mojarra. No. Es <risa> un shopping, tenemos esto. <risa> tratamos, tratamos. Despacio. Un y surtidito. Estamos armándonos de vuelta después de... bueno <ríe> del chico no. carnal, catu, ya lo vieron. Clasificada por tamaño, vayan a donde vayan, la mojarra ya está acá. Así que gracias y buenas días. Estamos acá en la laguna Altos la Verdes, la Verdes la en la estancia de la Orfilia, de la con la Roberto acá el encargado. Virgo, eh, Roberto, contanos un poquito cómo estamos con el tema de la laguna. En la actualidad estamos en abril el del 2022. De Exactamente. Este, bueno, eh, buenos días para todos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 2022. temporada 2022 en Laguna La Picasa. Pesca junto a Raymond Pesca con el guía Ramón Garcilazo. Nuevo celular de contacto 3462-220215. Laguna La Picasa, Pesquero el Amanecer en Laguna La Picasa, Pesquero el Amanecer de la localidad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 Pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca, Experiencia y Responsabilidad, celular de contacto 2.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 16178 Facebook Pesquero el Amanecer, estamos terminando la jornada en Alto Verde, está como terminando, la verdad que la bueno, laguna muy planchada, como verán, pero bueno, así todo es en la cota, estamos en cariño, así que bueno. Muy lindo pescado, o sea, ¿eh? ver más imágenes de hoy, y bueno, la verdad que lindo, lindo. muy buena jornada ¿no? hoy. Una cuotita más. Vamos a dejar la postal que se ven las nubes en el reflejo del el agua, increíble, un mosaico.